hola gente y bienvenidos a un nuevo episodio sobre programación en el capítulo de hoy vamos a ver algo un poquito distinto, un poco menos de código un poquito más de testing y ver cómo hacer nuestras aplicaciones un poquito más seguras a lo largo del tiempo si te interesan estos temas y otros sobre programación en general no te olvides que estoy streameando lunes y jueves por Twitch puedes encontrar el link en la descripción y si querés sumarte a la comunidad puedes sumarte a nuestro canal de Discord o apoyarme a través de Discord como lo hacen ya todas estas personas. Ahora sí, vamos al vídeo. Siempre que trabajemos en una aplicación medianamente grande es muy recomendable trabajar con pruebas automatizadas. Las pruebas automatizadas lo que nos van a permitir a nosotros es poder hacer cambios y tener la seguridad de que esos cambios no comprometen el sistema de una manera que haga que el usuario pueda abandonar nuestra aplicación debido a que una versión está llena de errores. La retención de usuarios es muy crítica para muchas empresas que basan su economía en su aplicación, por lo tanto, es un requisito que no podemos obviar como desarrolladores. Pero escribir test solamente no alcanza, ya que también tenemos que correrlos de manera regular y de manera automatizada de ser posible. Hoy en día existen un montón de servicios gratuitos o pagos que nos permiten hacer esto, y vamos a ver uno en particular, que es GitHub Actions, que a mí me parece súper interesante, porque ya se integra con lo que seguramente la mayoría de ustedes está usando, que es GitHub. Si están usando Bitbucket, Bitbucket tiene algo parecido, en cuestión de leer la documentación, seguramente se pueda lograr lo mismo, y si no, tienen alternativas de tercero, como... CircleCI, TravisCI o Codemagic que tiene muy buen soporte también para Flutter en este caso lo que yo quiero hacer es tomar esta aplicación Chats que vengo haciendo en los vivos de Twitch tengo muy pocos ustedes escritos todavía, eso es verdad pero quiero empezar a asegurarme que el código que hace el parseo de los mensajes para detectar los emoticones y las URLs no se rompe a medida que agrega nueva funcionalidad y creo que y quiero que eso se detecte cuando yo hago un push a mi github o cuando alguien genera un pull request ya o sea estoy tratando de envalentonar a otros desarrolladores a que aprovechen este proyecto para experimentar también y puedan mandar sus contribuciones a través de pull request entonces es muy importante saber si ese pull request no rompe los test de esta aplicación para trabajar con las actions de github es recomendable asegurarnos que nuestros tests pasan primero para no tener que después andar peleando con actions y resulta que lo que no pasaban eran nuestros tests. Yo los corro, vean que acá tengo el tilde verde y todos mis tests pasan sin ningún problema. Una vez que yo valide eso, puedo venir a mi GitHub, ir a la pestaña de actions y empezar a configurar qué acciones queremos hacer en este caso GitHub eh, suele detectar cuál es el lenguaje principal de nuestra aplicación por lo tanto nos sugiere cuál es el workflow que queremos usar podemos empezar automáticamente un workflow con esto, en realidad yo no quiero el de Dart propiamente dicho, quiero el de Flutter por lo tanto voy a obviar esta recomendación y voy a hacer un setup por mi propia cuenta y de paso también ustedes pueden ver un poco cuáles son las partes de este archivo cuando vamos a trabajar esto vean que nos va a crear una carpeta llama .github una carpeta workflow y dentro de ella un archivo main.yaml que es donde nosotros vamos a poner la configuración de lo que queremos hacer tenemos una forma de identificar con un nombre a este action después vamos a ver dónde nos viene, probablemente ese name se utilice en las notificaciones por email para avisarnos que el workflow CI falló por ejemplo si tuviéramos una aplicación muy complicada que tiene diferentes workflows podríamos nombrarlos cada uno por separado luego tenemos que definirle cuándo queremos que este se dispare por ejemplo yo voy a decir que cuando, que sería el on, alguien hace un push a la branch master ese sería yo trabajando. Quiero que se corra este workflow y de esa manera poder obtener feedback del trabajo que sé yo. Porque mi trabajo yo en general no lo subo mediante un pull request. Lo puseo directo al repositorio. Y además quiero que cuando alguien hace un pull request, por ejemplo alguno de ustedes encuentre un bug o una mejora o quiere colaborar con alguna solución, puede mandar un pull request. Eso se va a ver en la pestaña estas de pull request y también cuando el pull request apunta al branch master, entonces de esa manera yo tengo en esos dos casos cubiertos que esto se ejecute, podría ver la documentación, seguramente hay otros casos, podría tener otros branches dependiendo de la configuración de mi repositorio, pero esto sería como lo mínimo. Y luego de eso tengo que definir los shops, que son los trabajos que se van a realizar para ejecutar este workflow, los trabajos para ejecutar pueden ser de cosas simples como crear archivos temporales bajarse otro archivo de, otra, de una página, ejecutar un comando, ver si ese comando falla o no falla por ejemplo nosotros podríamos tener un trabajo, un job que sea el de build, que sea el que compile otro job que sea el que testee, otro el que genere el apk o podríamos tener un solo, step, un solo job build que tenga múltiples steps como pueden ver, acá un build tiene varios steps. Entonces estos steps son los pasos que se van a ir ejecutando para ir resolviendo el problema que queremos. Tenemos una opción de decirle dónde queremos que corra estos comandos o estos shops. En este caso va a correr en una imagen de Ubuntu. Si no recuerdo mal, las imágenes de actions son de Docker. Por lo tanto, en teoría podríamos usar cualquier imagen de Docker para correr... Nuestras tareas, entonces si tenemos algún requerimiento específico, por ejemplo que en vez de Ubuntu sea Debian eh, inclusive, inclusive creo que hay opción de usar OSX o Windows O si no está ahora, por ahí en el futuro esté, acá podemos especificar dónde queremos correr es Estos comandos, este jobs, digamos, del de build Y después tenemos los steps, que los steps tenemos diferentes tipos de steps Tenemos el uses, que básicamente es decirle usa este plugin por ejemplo el action checkout, esto es como un prefijo de quién es el vendor o quién es el fabricante, entre comillas, que hace el comando. Action son la misma gente de GitHub y esto es el checkout. Básicamente lo que va a hacer es hacer un checkout de este repositorio. Después puedo tener trabajos simples como decirle, bueno, un trabajo que se llame de esta forma y que ejecuta este comando. O puedo tener un comando de múltiples líneas con esta sintaxis. En principio nosotros vamos a querer correr en Ubuntu. Le voy a sacar los comentarios porque así va, quedando más chico el archivo. así va quedando más chico el archivo. Luego de esto vamos a borrar los pasos que nos das por determinado. Lo que voy a querer hacer es otro use. Que es decirle que quiero usar el framework de Flutter para compilar o ejecutar los test de mi aplicación. Y para eso voy a utilizar este que se llama... Su barra flutter action. Que si ustedes copian esta URL y van a GitHub, van a ver que van a encontrar el, el código fuente de este action. Vean, este action anda en Linux, Windows y macOS. Lo pueden ver en el marketplace si no lo quieren ver acá. Para ver el marketplace, deberían verlo voy a agrandar acá. Acá a la derecha que dice marketplace, si ustedes buscan Flutter, acá pueden encontrar diferentes opciones para correr comandos de Flutter. Yo voy a utilizar este de su bocito. Y acá tienen varios ejemplos de documentación. Vean que además del use yo le puedo decir cuál es la versión de Flutter que quiero utilizar o como pueden ver acá también le puedo decir cuál es el channel. Y en este caso a mí me interesa el tema del channel porque yo quiero ejecutarlo en el channel de desarrollo que es en el que estoy haciendo esta aplicación, que es una aplicación de Flutter por desktop para Linux. Esto lo que va a hacer es bajar la última versión de dev y tratar de ejecutarlo ahí, lo cual también es bueno porque me va a correr los test siempre en la última versión de dev y no la que tengo yo, entonces es, también me voy a enterar si la última versión de dev, por más que yo no la haya actualizado en mi máquina, sigue corriendo la aplicación o si algo se rompió. Y luego de eso ya puedo poner todos los comandos run que yo quiera para ejecutar mi aplicación yo en este caso necesito dos comandos nada más que es ejecutar un flutter run eh, perdón, un flutter pubget para bajar las dependencias y luego un flutter test para ejecutar los tests vienen acá al preview se ve exactamente lo mismo, pensé que iba a ser algo mucho más divertido con bueno, esas dos cosas ya debería yo tener asegurado que corran te haga un checkout te instale Flutter en el Channel Dev se bajen las dependencias y se corran los tests una cosa importante antes de hacer eso es ver qué pasa si yo tengo este widget test y lo ejecuto que no lo use nunca, creo que va a fallar sí, ese falla, por lo tanto está bien porque quiero que falle para poder ver inicialmente cómo fallan los tests una vez que tengo este archivo configurado ya le puedo dar Start Commit y en el futuro lo puedo modificar tanto desde el Visual Studio Code y comitearlo o lo puedo venir a modificar desde GitHub Actions. Eso queda a criterio de cada uno. Vamos a start, eh, darle Start Commit. Esto nos crea un commit como si estuviéramos pulsando en el repositorio. Vamos a ver Configure Actions y no le vamos a poner ninguna configuración. Le voy a decir que lo voy a comitear con mi nombre. Y lo vamos a comitear directamente a master. A partir de ahí me queda ese archivo comiteado. Y si yo vengo acá a la terminal y hago un git pull para traerme los cambios que hacen al repositorio, vean que ahora tengo el archivo workflow en mi máquina también. Y lo puedo seguramente abrir y lo puedo modificar de acá y volverlo a subir. A partir de que tengo esto configurado, si volvemos a las pestañas Actions, ahora acá vamos a ver que tenemos los workflows que se están ejecutando. Vean que acá tengo el spinner amarillo porque esto se está ejecutando. Me dice hace cuánto se está ejecutando, que está en progreso, sobre qué master. Y si le hago clic, puedo ir a ver los detalles. Y me dice que hay un Job in Progress. Y le hago clic en Build. Puedo ver cada paso de eh, la ejecución de este action y de hecho si este lo cliqueo no sé si lo puedo expandir y sí, las que están ejecutadas las puedo expandir para ver qué fue lo que pasó entonces por ejemplo si yo estoy debugueando algo que falló acá puedo ver por ejemplo cuál es el commit que se ejecutó hizo un pub get lo hizo bien está ejecutando los tests este posiblemente falle porque como les dije este widget test Está roto. Ahí falló el test. ¿sí? Y si hago clic acá. Puedo venir a ver. Seguramente empiezo a scrollear. Acá empiezo a ver las excepciones. Veo que tengo un error de hype. Porque no está inicializado. Ese es un punto. No inicializamos la base de datos en hype. Y después bueno. Tiene algunas post action. Y avisa que está el job complete, completed. Y volvemos para atrás. Acá vemos que. Esta falló, acá me tira un poco más de info reducida y si vuelvo al actions veo que esta falló después puedo filtrar por workflow si tuviera más de uno. Vamos a arreglar los tests, que básicamente este archivo no lo quiero, lo vamos a borrar. Aquí estamos, vamos a agregar estos archivos nuevos que estuve trabajando el otro día, que todavía está sin terminar, pero los vamos a ir agregando. Y vamos a hacer un remove de ese archivo. Vamos a poner remove all test. Y vamos a hacer un git push para ver qué es lo que pasa. Ahí ya lo envió. Sí. Esto creo que no refresca automáticamente. así ah, sí. Ahí refresca automáticamente. Vean que ahora me aparece el título del commit que hice recién, que se llama remove all test. De nuevo, si le hablo click. Todavía no terminó. Puedo ver el file a partir del cual este es, está corriendo. Y esto es porque en el futuro puede cambiar. Entonces, cada corrida me va a quedar documentada con cuáles fueron los pasos que se ejecutaron en caso de que yo los cambie. Entonces, puedo, puedo entender qué fue lo que pasó en esta puntual. Y ahora tendría que esperar nuevamente a que terminen los pasos. Y en este, y esta vez estamos esperando que pase bien, quede verde, de dar verde lo que tendría que pasar a partir de ahí es que yo tendría que empezar a escribir más test para tener una confiabilidad mayor sobre mi software y luego tendría que tratar de darle bolilla a esto y si algo falla no seguir poniendo nuevas funcionalidades hasta que haya podido correr esto de manera correcta, ahí corrió el flutter test el post action corrió, mi trabajo dio verde y por lo tanto significa que mi repositorio está en un buen estado. Faltaría poder agregar en el README algún budget que me indique eso. Ahí encontré que si voy a un workflow específico y le cliqueo a los tres botones, tengo un create status budget. Acá le digo sobre qué branch quiero el budget y ahí ven que me pone el save passing vamos a poner un copy status al markdown vamos a venir al proyecto vamos a aprovechar y actualizar la descripción y decir que esto es Twitch Client Chat Client App o Live Streamers, streamers. y vamos a hacer un nuevo commit con este con estos datos y lo vamos a pushear ahora sí si yo vuelvo a mi código vean que acá tengo el status de que los tests están pasando lo cual es muy bueno y si vengo a action, obviamente se va a ejecutar de nuevo la acción a pesar de que no cambie código, pero los continuous integration no suelen ser tan inteligentes como para saber que lo que cambió fue un archivo de texto o si ese archivo de texto tiene alguna relevancia por lo tanto siempre sí, pues, el, el workflow se ejecuta siempre además de lo que estuvimos haciendo, que como ven es muy fácil integrar nuestra aplicación Flutter en github actions tenemos otros comandos como vamos a ejecutar el build bundle o podemos ejecutar el build web para asegurarnos que esto se ejecuta para web sin ningún problema. Y después de hacer el build web, el build web podríamos tomar la carpeta de donde se generó el Javascript de nuestra aplicación y subirla automáticamente a otro sitio de, como parte de este workflow. Se podría hacer que se obtienen las dependencias, se corren los tests, se ejecuta el build web y se sube y se despliega automáticamente entonces cada vez que subimos al repositorio nuestro código se va a actualizar en nuestra página web o nuestro apk se va a subir en nuestra página de github si queremos editar nuestro workflow podemos crear uno nuevo o podemos venir a github abrir el archivo main y presionar el lapicito y eso nos abre automáticamente el editor de workflow dentro de github así que bueno gente ya saben si quieren hacer proyectos que puedan perdurar en el tiempo y que sean fáciles de agrediar ya que si el día de mañana yo quiero ver si mi aplicación sigue andando en una versión de flutter más nueva solamente tengo que actualizarla y correr los tests contra más test, más confiable en mi código es un tema para darle bolilla Vamos a hacer videos de test dentro de muy poco, como para empezar a practicar y ver cómo se hacen. Pero sepan que son muy fáciles de hacer, que el beneficio es muy alto y las cosas son muy fáciles de automatizar para estar seguro que nuestras aplicaciones son confiables. Así que espero que les haya gustado y sin nada más que agregar, nos vemos la semana que viene.